¿Qué es lo que la ha que ha ¿Qué es lo que se lo que se ha ¿Qué lo que se ha que se ha Chamarilla, Y y y y y y y te acá que te a a Oyan, eh, y tú a los tu tu tu vete porque que lo yo, que lo hagan y la que hagan es que lo hagan yo. Lo que hagan es lo hagan Lo que que lo Lo es que lo de lo Carita chorro, carcuela de polo, a ungenda, rafomida. A muerboling, a muerbol, arpida de. Mamá, A muerboling, también. el y ya, Amor, père, father, angry, the de a bueno que se papá, las manías, los homos, y no hay una la y veis que yo me voy a que que me Caso de te caes, te puso de te te puso que te caes, por el que te que te que te caes, que te caes, que te que te Ahora te digo, ahí, que a la escuela, la de, los niños de la No que me levanto a las seis, salgo a las seis y tengo que ir a la escuela. ¿Qué es? que Veíta muy veita, ni ni te toca? Hoy mi qué te te a poner ¿por qué tú le ahí que te todo que siempre te que, y la se. que que y si te quedas, frena 90, o 90, o 90, o 90, o de ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ¿Cómo mucho de poichín a ir. eso? es es es el menca, Carabaye, el chilo, Cologne, Puyo Puyo, Puey Lué, trita trita Blenda, Packe Pauce, Atahuyé, Puey Tito, Aguí postramos, li, Lilaya huyé en todo, Aguí, Puey Pauce, Papá, Lito, Aguí, Carmen, e, Aguí, un Aguí, Aguí, Aguí, Aguí, Aguí, el Aguí, Aguí, y, si igual tú lees, zapato Después por ahí va vive te Al de Se si va a hacer el tren, un magi, haz una cementación. Le no me quita que... un magi no me quita que a Rembe. en panda Si te Chao. hicimos a de entonces a a que a mí, que me me Veida chaniel, ¿cómo tuve yendo atra? ¿Cuídate, cómo tu vida, qué tal ves a mi? Veida que se arriña, ¿cómo tuviste chamar? ¿Cómo tu vida fue muy acuñal? ¿Cuíngala niel atra? Re ella arremne que intenta, arremne que entonces tu vive me que nieta, tu capcha arremne tu vive es cómo tuve, fue. Catalma me hizo a Fencent me hizo me hizo gela. Castaldo me hizo gela. me me más que Y hay lo no aló, me di lo que tú está que es con cáscara de laurel o guaguam que le dicen mapuche me dio tonos verdes muy especiales con un aroma a laurel muy bonito tengo unos verdes más claros y más oscuros estos son mis colores que tengo acá y puedo observar pueden observar ahí la, la cascarita del, del laurel y la hoja ¿Ya? de esto yo he sacado estos tonos Redada la lana, pero se va viendo cómo los árboles nativos, en este caso el guaguán, nos han entregado este hermoso color. Y acá tengo otro recipiente con agua, o sea, con, con la hoja del radal. La hojita del radal yo la puse a hervir eh, ya como una semana y se va a ir como fermentando. Y yo cuando estaba bien caliente esto uso la lana y me dio este tono que es como un gris marengo en castellano un caso sería en lengua mapuche y dio este hermoso color muy lindo entonces esto es lo que yo estoy mostrando esto que está aquí son de esos colores y el agua que ustedes ven es bien oscura Y tiene olor también todo eso. todo eso Y todo eso Y este es color de la lana va saliendo? Este es un poco más verdoso que el primero Entonces es el tono que me Teñir con vegetales es mágico, uno va descubriendo colores Nunca va a ser igual, ningún color al otro, es muy difícil Va saliendo colores únicos, tonos únicos Aquí Es un tono muy apreciado, la cáscara de guay es esto Que yo puse a hervir Y con esto yo teñí este, salió este tono Que Es como un, un rosado, palo rosa así como... Y este color es muy apreciado. Con este se tejían los macuñas antiguos. Era muy apreciado porque es un color bastante claro. Y lo da el collam, el guaye. Su cascarita nos da este tono. Obtenido con la misma cáscara del guaye. ¿Ves este colorcito que está saliendo. Que es mágico, igual lo encuentro toda una magia con el bosque como va dando colores. Este trabajo como textilera a mí me fascina. Lo que más me gusta es hacer colores. Más que hacer ñemín, más que todo. La, la fibra y los colores yo creo que es lo, lo más bonito que hay. Y esto a mí es una magia. Que entrega la naturaleza. Esa madre naturaleza, su arbolito que a lo mejor a veces no cuidamos. O no conocemos o no sabemos el potencial que tiene. Acá hay una lana también con guayes. Lo voy a incorporar otra vez para que vaya tomando más color a la agüita y vamos a retirar esta que también es con guay entonces ahí lo pueden mirar se puede ver cómo es el colorido ¿no? Ahora en la gama de los amarillos claro amarillo más medio tener estos colorcitos con el con la hojita del maqui en este caso esta fibra es de lana merino, una lana fina ahí dejemos eso para que se vea vamos sacando más colores lo digo estas hojitas que es un chacay con muchas espinas, por eso no lo voy a tomar ese me dio este tono que lo voy a tomar con mucho cuidado porque tiene espina, tengo que limpiarlo. Es este verde. Este verde que es una maravilla. Ese es un tono, y ese lo dio este. Imagínate qué maravilloso es. Lo dio ese, este arbolito llamado Chacay, en la lengua mapuche. Y también acá está el otro, que es del mismo. Entonces, este es un poco más, uno más claro y el otro más oscuro. Entonces los tonos que se va dando cada planta nativa es maravilloso. Y uno va descubriendo el color. Yo como textilera me encanta mucho descubrir el color que va a dar cada planta.